Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo live en mis redes sociales en directo donde estaremos emitiendo en Facebook, en LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Durante la próxima hora vamos a hablar sobre Fintech, eh, la suma de finanzas y tecnología que tantas oportunidades trae tanto para nuevos negocios, para revitalizar eh, el cómo se estaban haciendo las cosas en muchos sectores de productivos y profesionales y eh, hoy vamos a contar con una decena de, de invitados a este live que espero que eh, os resulten muy interesante donde hablaremos entre otros temas de notas de gastos, eh, pasarelas de pagos, banca online, neobancos, gestión de patrimonio, tecnología en finanzas, el estado y situación de Fintech, el negocio Fintech y financiación. Y eh, durante la próxima hora espero contar con vuestras preguntas. Responderemos eh, en directo a vuestros comentarios. Eh, muchísimas gracias Asier por el saludo inicial, Y justo Asier es uno de nuestros próximos invitados. Y como ha hecho Asier de saludarnos, os agradeceríamos si nos saludáis para que este live en directo sea lo más dinámico posible y para que paséis las preguntas a nuestros invitados. Entonces, eh, por favor, eh, simplemente para empezar y controlar que todo va bien. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Pues si nos lo dejáis en comentarios, lo agradezco inmensamente. Y comenzamos con eh, da eh, David García de OkiTicket. Muy buenas. Buenas, Emilio. ¿Qué tal? Pues, ante todo, darte las gracias porque eh, este live viene del 52 After Afterworld que organiza mi club de debates y negocios La Latina Valley, en el que contamos con el apoyo de, de UkiTicket Ticket para reunir tanto a directores financieros como a empresas fintech. Y gracias por ese apoyo, precisamente para poder a, tener en cuenta ese, ese After Work, y de ese After Work viene el live de hoy para compartir eh, no, eh, nuestras eh, conclusiones de aquellas conversaciones. Entonces, creo que es muy interesante, Emilio, y, y muy ilusionado de volver a estar con vosotros otra vez, de verdad. Pues te lo agradezco inmensamente. Y para quien no te conozca, ¿quién es David García y qué hacéis en OK Ticket? Pues mira, David García es un chico apasionado del, del canal de distribución. Soy director de canal de OK ticket Llevo como 25 años dedicado al tema de tecnología. Y bueno, en esta aventura que, que me he embarcado y en OK ticket, ¿no? Al final OK ticket es... Es una solución para, para notas de gastos, ¿vale? Para toda esa gestión de, de los viajeros que tenemos en las empresas y tratamos de automatizar el máximo todo el proceso para que dediquen las menos horas a ese proceso tan tedioso e improductivo, ¿no? Como pueden ser las notas de gastos. ¿Y cómo ha evolucionado el, el mundo de, la, de las notas de gastos? Eh, porque desde los viejos tiempos que seguramente se punteaba manualmente Y que sí, los comerciales sí. entregarían en papel los tiquesitos en, en la montañita eh, Mira, toma, toma, eh, directora financiera Toma el taquito de tique y ahí la veáis eh, ¿Cómo ha evolucionado la gestión de las notas de gasto de las empresas a lo largo del tiempo? Mira, lo que acabas de explicar eh, Yo llevo como 12 años dedicado específicamente a los software o soluciones de notas de gastos, ¿no? Y te diría que todavía eh, hay un largo camino por hacer, ¿de acuerdo? Un alto porcentaje de las empresas a día de hoy todavía juegan a los cromos, como tú dices, ¿no? De ordenar estos tickets, de pasarlo manualmente, incluso todavía me encuentro empresas con, con formularios hechos a mano y bolígrafo, pero sí que es verdad que, bueno, cuando yo empecé sí que eran tiempos rudos, ¿no? Eh, Blackberry Pairs, eh, la gente no estaba habituada... A aplicaciones para, eh, bueno, para, para gestionar diferentes eh, procesos de las empresas. Y sí que es verdad que muchas de ellas eh, luego se adaptaron al Excel. En el Excel conjuntamente eh, ya sabían integrarlo, y de alguna manera pasaban al siguiente proceso, pero siempre con el papel físico. Eh, después evolucionamos a dentro de los RP, los CRM, o cualquier otro tipo de sistema, pues un apartado donde podíamos eh, pues bueno, manualmente decir, hoy he comido con este cliente, hoy he cogido este taxi y luego pues de una manera administración pues, pues volver a atravesar los tickets en físico, ¿no? Y, y seguir con el proceso. Eh, hasta luego hubo una evolución de decir, bueno, pues a lo mejor podemos digitalizar estos tickets, que pase por una sección BPO o gente externa que realice este trabajo por mí con los costes adherentes, ¿no? Eh, y eso fue la optimización que, o, o lo que hemos pasado, ¿no? De esos formularios, este Excel, meterlo en RP Pero, ¿qué pasa? No acabamos o no acababan de conseguir eh, esa automatización completa, ¿no? Eh, de, eso, de eso nace que okay, Ticket, automatizar ese proceso y decir, oye, mediante una fotografía, mediante la homologación de Hacienda, mediante los medios de pago como pueden ser nuestras tarjetas, mediante nuestros conectores con los diferentes RP eso sí que es una automatización real, ¿no? Es que todo empezó, Emilio, como una transformación digital y ha acabado como una transformación de procesos, que muchas veces son cosas distintas, ¿no? Y en el, en el último año, llegada llegado a la digitalización forzosa que todo el mundo hemos ¿Sí? tenido que sufrir, eh, ¿ha habido, como en otros sectores, un avance en digitalización como en 10 meses el equivalente a 5 años? ¿O el tema de notas de gastos todavía eh, tiene que implementarse más en las empresas? Las notas de gastos, sí, porque, bueno, debido, ya sabéis, ¿no?, al tema de pandemia y demás, hubo una temporada en la que había ahí como una incertidumbre sobre, como todos, ¿no? Eh, oye, estoy en movilidad, no me puedo acercar por la oficina, ¿cómo ha llegado, hago llegar eh, estos, estos tickets estas facturas a mi oficina central? ¿No puedo salir de casa? ¿No puedo ir a la oficina...? Eh, si voy a un restaurante, cojo lo que sea, me da miedo coger, ¿no? Llegábamos a esa... Todos lo recordamos, ¿no? Nos daba miedo hasta coger un, un ticket del restaurante. y entonces Yo, yo, yo, yo, lim, yo limpiaba la... Buena, ¿no? Yo limpiaba la compra cuando llegaba a casa. Yo creo que la hacíamos todos, ¿no? <risa> lo hacíamos todos. Y entonces, pues, ahí sí que sí hubo que una transformación digital obligada casi, ¿no? ¿Cómo hago llegar esto, no? Incluso algunas... Eh, no se deba hacer pero lo digitalizaban y lo enviaban por mail cosa que no está homologada por, por la agencia tributaria no, y no lo, algunos clientes se la jugaban un poco pero bueno eh, siempre que estamos las soluciones de este tipo pues eh, sí que es verdad que sí que ha habido ahí una una aceleración este, en este aspecto ¿no? sí, y pues posterior y... ya ya sido os despegue no así en plan oye no hemos dado cuenta de esta deficiencia tenemos que, que superarla ¿no? y, y adaptarnos ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre las tarjetas corporativas que tenéis en ticket y las corporativas que hay en el mercado? Sí, es muy sencillo. Eh, normalmente las empresas que utilizan, vamos a decir, las tarjetas de, de crédito o de débito o corporativas, ¿no? las que te da tu banco, eh, tradicionalmente se han dado, pues oye, a consejero delegado, al CFO, a directivos de alto cargo, ¿no? porque porque al permitir tan poca parametrización o tan poca configuración, al final eh, dotas de tarjeta a gente clave de negocio y, bueno, pues gente que tú decides que, que ha de tener esta tarjeta, ¿no? Aunque los demás, que es el grosso, que son la gente que está en negocio, directivos comerciales, directores comerciales, instaladores y demás, son también los que realmente tienen el problema, ¿no? Entonces, la principal diferencia con las tarjetas de Ticket es que las tarjetas de Ticket sirven para todos los empleados, ¿vale? O sea, la tarjeta Survey Ticket sí que permite una parametrización y poner límites, poner límites por categoría, por mes, por día. Entonces, ¿esto que implica? Que cada uno de los empleados puedas tenerlo bajo este paraguas, tanto las notas de gasto como, como las tarjetas. Y pasa una cosa, que esto está demostrado que los empleados felices son más productivos. ¿no? Entonces, cuando tú tienes que adelantar un dinero. Pues no es la mayor de tus felicidades, ¿no? Porque estás adelantando un dinero que luego piensas que te va, a, o te tienen que reembolsar, o te tienen que ingresar en nómina, hacer transferencia. Sí, pero yo ya lo he pagado, ¿no? ¿Me llegará este pago? ¿No me llegará? Entonces, con la tarjeta sí que es verdad que la tarjeta te da la seguridad de que tú no tienes que adelantar ese dinero. Por lo tanto, el empleado es más eficiente, es más feliz y muchas veces incluso este tema se promueve de recursos humanos que lo tienen, vamos, grabado a fuego, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí podemos poner lo de los límites. Pues oye, eh, tienes un límite para comer, tienes un límite eh, para la gasolina, para el taxi. Oye, con esta tarjeta eh, todavía no puedes pagar hoteles. Eh, bueno, pues configuras tú los límites y eso te permite que tus empleados van con este medio de pago, los tienes limitados a tu política de empresa y encima pues todo, todo centralizado, ¿no? Es un poquito... Eh, una de las diferencias. Y la siguiente, que seguramente que eso también lo has visto en tu vida, Emilio, es que las tarjetas están muy chulas porque, digamos que eh, te avanzan el dinero, pero sí que es verdad que luego de finanzas tiene que controlar muy bien ese gasto que esté justificado con un gasto de la empresa, ¿no? O sea, no quiero un gasto del Carrefour personal, ni ese whisky de las 12 de la noche, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de, de boli, de boli big, de estar macheando. Y es bastante rudo, ¿no? En cambio, con las tarjetas de Ticket, lo bueno es que cuando tú pagas, pagas en un establecimiento, un restaurante o lo que sea, ese mismo movimiento que te crea, tú ya juntas el ticket. Al momento de juntarlo inmediatamente, estás conciliando en el acto. Por lo tanto, es que no vas a tener nunca tener errores de conciliación, luego tener que estar conciliando. Y encima, cuando viajas en el extranjero, en el internacional, la cosa se complica comisiones, cambio de divisa, etc. Pues eso te olvidas ¿no? Esas son las principales diferencias, ¿no? Las tarjetas corporativas tradicionales sí han existido y normalmente se han dado a personas clave de la empresa, directivos, y las tarjetas de OKTIC van más dedicadas a que todos los empleados en movilidad puedan utilizarla y, oye, incluso más controlado, ¿no?, que las otras. Pues muchísimas gracias, David García, por comentarnos cómo está el estado de de el, eh, las notas de gastos hoy día en las empresas, esa digitalización avanzada ah, falta mucho que, camino todavía. Que, que ha habido y, y espero que nos veamos en, en nuestras próximas actividades para directores financieros y para empresas de fintech el Primero en apuntarse me Pues muchísimas gracias y espero veros muy pronto, saludos Gracias Emilio, que vaya muy bien Hasta ahora. Y pasamos con eh, Carlos Sánchez de Picomit Muy buenas Buenas tardes, Emilio. Gracias por invitarnos eh, a otra, otra edición con, con La Latina. A vosotros por eh, estar siempre apoyando eh, con nuestras actividades La Latina con Paycomet. Y para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres? ¿Quién es Carlos Sánchez y qué hacéis en Paycomet? Pues eh, soy Carlos Sánchez, soy el director comercial de Paycomer. Eh, Paycomet somos un PSP, un proveedor de servicio de pagos. Y lo que hacemos es brindar soluciones a los comercios eh, para que puedan eh, canalizar los cobros con sus clientes eh, a través de diferentes herramientas, ¿no? Tanto desde el TP virtual como herramientas para que el call center pueda cobrar, soluciones automatizadas como el IVR y después, pues, pagos alternativos para que los clientes eh, puedan pagar ya no solo a través de Bizum en España, sino de cualquier otro sistema de pago que se pueda usar en, en el mundo. Contigo, vamos a hablar acerca de pasarela de pagos. Y para comenzar, ¿cómo la industria de los pagos está innovando para crear unos servicios especializados en el sector de las fintech? Bueno, el sector fintech está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que viene de un entorno financiero muy tradicional y tenemos que pensar las soluciones que hay ahora, ¿no? Entonces, en Paycomer, como proveedores de pagos, eh, debemos acompañar a estas empresas en ese proceso de evolución y de adaptación digital, dado que vienen de procesos puramente tradicionales. Desde la industria de pagos aportamos valor contando pues con la más avanzada tecnología para darle tanto a quien paga como a, a quien recibe o solicita el pago los más altos estándares de, de seguridad. Por tanto, incorporamos soluciones adaptadas con la última tecnología para garantizar que dispongan de las soluciones adecuadas para poder desarrollar su negocio. Bien, bien, bien. ¿Y eh, cuáles serían las herramientas más solicitadas de parte de las gentes españolas para hacer... Eh, fluidos sus pagos? Mira, principalmente eh, lo que ofrecemos son pagos altamente seguros eh, a través de una integración con una API que es muy sencilla de integrar, ¿vale? Entonces, nuestro equipo técnico trabaja cada día para que esta conexión, pues, evolucione y se adapte, pues, a nueva normativa, a nuevos requisitos, a nuevas peticiones que nos hacen los, los, los clientes y la evolucionan constantemente, eh, pues, en función de estas necesidades que van surgiendo. Yo dentro de los servicios que, que ofrecemos destacaría, en primer lugar, la tokenización, que lo que hace es permitir que estos comercios puedan eh, procesar cargos contra las tarjetas. Lo que hacemos es almacenar nosotros esas tarjetas, tokenizarlas, asignar un token, devolvérselo a las empresas y facilitar que ellos puedan establecer lógicas de cobro, suscripciones, etcétera. Después, el hecho de que nosotros somos una entidad PCI cumplidora, que el PCI es la, la normativa que regula la, la, el uso de los datos ¿no? sensibles de tarjetas y la licencia de entidad de pago que tenemos en Paycomet. Al ser cumplidores de PCI y tener de máximo nivel y tener esta licencia, pues, trabajar con nosotros les simplifica mucho la labor porque ya no tienen que ellos que dedicar ni recursos ni esfuerzos a obtener licencias o a obtener certificaciones de PCI, ¿vale? Entonces, esto es muy relevante. Por otro lado, también para su día a día el uso de un portal de, de, de consultas que les va a disponer eh, tener todo el detalle de todas las operaciones de forma unificada, de forma clara, eh, de forma sencilla que les permite gestionar esas operaciones, descargar eh, datos a bases de datos para, para poder hacer sus estadísticas, sus métricas, etcétera. Y por último, como, como última solución, pues eh, incorporar los últimos pagos o los que más estén acostumbrados a usar los, los clientes, pues como puede ser eh, Bizum en España ahora, pues que tiene un impacto muy fuerte, pues poder ofrecerlo para que tus clientes te paguen con, con estos métodos de pago, ¿no? Y la última pregunta, eh, ¿cómo en el sector de la fintech se están tomando la seguridad de los pagos eh, de importante? Porque entre, entre ciberseguridad, entre lo importante, que al fin y al cabo eh, es cuidar bien el dinero de los clientes, eh, ¿en qué grado de, de, de importancia está en fintech tomándose la ciberseguridad en los pagos? Bueno, yo creo que el mercado fintech o sea, demanda unos servicios de pago pues, con altos estándares de seguridad. Principalmente porque es un mercado en evolución. Y una de sus mías, de la preocupación básica, es transmitir esa confianza a sus clientes. ¿no? Eh, si nos vamos a hace muchos años, pues, la gente depositaba el dinero en el banco y sabía que tenía una oficina, pues, que tiene una caja fuerte y que su dinero estaba ahí, ¿vale? Pero en el momento que estás en un entorno que es eh, absolutamente online, es eh, recomendable pues, tener eh, detrás empresas que trabajen contigo, que tengan marca reputada, que tengan mucha experiencia detrás y que les permitan transmitir esa, esa seguridad, esa tranquilidad, esa confianza, ya no solo a los clientes, sino también a los propios inversores de estas empresas, ¿vale? Porque al final contar, pues, con, con una empresa detrás que tiene, eh, que está auditada, que cumple con toda la normativa, que, que está regulada, etcétera, pues, va a transmitir esa seguridad eh, complementaria que va a ayudarles en, en su negocio. Bien, bien, Pues, ¿algún último detalle que quieras compartir acerca de cómo está el, el estado hoy día de, de las pasarelas de pagos? O sea, eh, ¿están avanzando? Eh, ¿Cada vez más sencillo para el usuario? ¿Cómo lo es? Bueno, yo, en mi opinión, eh, y de hecho a raíz de, de este COVID ¿no? que hemos vivido y sobre todo en el sector fintech, creo que ha habido una revolución muy muy muy importante porque se ha digitalizado todo el mundo no obligatoriamente eh, hemos tenido que digitalizarnos todos y yo creo que que están surgiendo iniciativas muy muy buenas muy buenas eh, pues basadas precisamente en esta digitalización eh, y que tenemos que ver aún muchas más, mucha más innovación y muchas más contribuciones ¿no? de, de, de todos estos hubs empresariales en los que están eh, apostando por, por innovar y por incorporar nuevas soluciones disruptoras en el mercado. ¿vale? En ese sentido, nosotros eh, hemos notado un incremento brutal de peticiones de servicio, hemos aumentado muchísimo nuestra base de clientes durante toda esta, durante toda esta pandemia y, y ostras, ves que hay, hay ideas que, que, que, que son muy rompedoras, eh, pero claro, el, volvemos a lo que comentábamos, ¿no? El hecho de, de tener una gran idea también, eh, si vas por detrás con un partner que te puede acompañar y que, y que es una marca relevante, que es que tiene experiencia, que, que, que tiene una trayectoria, ¿no? Pues es importante apoyarse en esos partners, sobre todo para conseguir esos, esos objetivos. ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, por el apoyo de Picomet a este último after entre directores financieros y fintech. Y nos vemos, nos vemos en breve en el próximo debate entre profesionales de cuartos electrónicos. Muy bien, pues espero encantado volver a vernos. Nos vemos, nos vemos en un par de semanas. Saludos. Muy, Muy bien, bien, Emilio. Un abrazo. Gracias. Ahora eh, pasamos con Michelle, eh, eh, bueno, donde bueno. vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de banca y no bancos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para, para quien no te conozca, eh, ¿quién eres y qué hacéis exactamente? Eh, Miquel Alberigui, trabajo en, en Vievil, que es una fintech danesa, se ocupa de pagos fraccionados, que están ahora muy de moda. Prácticamente el cliente final puede dividir el pago en cuotas y pagarla cómodamente, no solamente en un único pago como antes. Es un sector que ahora está en plena evolución, y por eso que es más, hemos pasado de ser una fintech que decimos una pequeña financiera, ya nos estamos orientando ya al, al área de los bancos y hemos pedido licencia. Siguiendo ya los pasos de otros más grandes en el sector, que, que no, no voy a nombrar ahora, pero que todos los conoces sin problema, porque claro, ahora es el, el momento, decimos, la ola más grande de surfear es, es esta de los pagos fraccionados para todas las pequeñas y grandes empresas que, que venden online. Y, y te quería preguntar, eh, ¿podría producirse una burbuja debido al exceso de, de inversión en FinTech? Buena, esa es muy buena pregunta, en el sentido que desde hace tiempo siempre se escribe de burbuja, de burbuja eh, de fintech, pero nunca se ha dado nada de concreto en el sentido que de momento aún no ha explotado la burbuja, eh, no ha hecho el pop como dicen los británicos, pero si en los últimos años, no obstante la pandemia o sobre todo debido a la pandemia, ha habido una constante inversión por parte de los inversores habituales, eh, grandes bancos de inversores, gestores. En FinTech, eh, tarde o temprano llegará el momento de la, de la inflexión. Ahora estamos saliendo de la pandemia y no hay más toda esa necesidad de, de inversión, entre comillas, en el sector FinTech, porque ha habido, para mí, una sobreexposición en el sector. Luego veremos, no lo sabemos. Yo creo que ya es, sería bueno empezar a replantearse alguna evaluación que se han hecho de algunas empresas. Uh -huh. ¿Y eh, hay riesgo de que eh, muchos usuarios se queden fuera del digital y prefieran seguir utilizando servicios eh, personalizados? Eh, eso sí, lo que hemos visto siempre durante la pandemia, como ven estaba subrayando Carlos, que prácticamente ha hecho un cuadro fantástico de lo que es la situación de, eh, de los operadores de las pasarelas de pago de los neobancos en, en, en las fintechs, es que... Eh, hay muchísima gente que no se ha digitalizado tan rápido como hubiese tenido que hacer durante la pandemia o que no se ha digitalizado. Esto significa que hay una larga parte de población que sigue sin entender o entender parcialmente lo que son los servicios de, de digitalización que ofrece por el mercado. Y el riesgo grande es que esa rapidez que necesitan no la tengan y que se queden fuera, que siguen preferiendo el clásico banco de toda la vida para entendernos, o el, el operador que contesta al móvil para solucionar los problemas. Mm. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que va a ser la, la respuesta de los bancos más tradicionales a esta situación donde los bancos están comiendo muchísimo terreno? Se, se han movido para mí un poco tarde. El ejemplo más claro lo tenemos en... Eh, en UK, en Inglaterra en específico, que siempre es el, el, el ter, la tierra más fértil para esas cosas, cuando hemos visto la revolución que ha llevado a cabo Revolut, ha sido muy claro, ahora Revolut es el cuarto, quinto banco más valioso de todos los que hay en Inglaterra, superando NatWest, que es un coloso. ¿Esto qué significa? Que todos los otros, que son los bancos tradicionales, para no perder clientes y no perder pasos, eh, tendrán que inventar o reinventar su modelo de negocio. Y es lo que hemos visto. Lo mejor que lo ha hecho en España para mí, pensiero personal, ha sido BBVA, que es lo que más rápidamente se ha, se ha convertido en un, en un completo banco digital. Pues muchísimas gracias, Michelle y te agradezco tu, ti, tu participación. Espero que te gustara el afterword de Fintech. Muchísimas gracias, sí, en absoluto. Pues eh, nos vemos en el próximo momento. Saludos. Gracias, chao. Saludos. Y pasamos con Asier, eh, donde eh, vamos a hablar acerca de gestión de patrimonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio. y Encantado y agradecido de estar aquí. Un placer. Eh, para quien no te conozca, ¿quién eres y qué haces exactamente? Sí, bueno, mi nombre es Asir Uribe Echavarría y soy el director general y cofundador de la Agencia de Valores y Gestor Automatizado Finanvest. Eh, y entonces, eh, te quería preguntar, ¿cuál cree que es el futuro de los eh, distintos modelos de pensiones en España? Sí, esta es una pregunta apasionante y muy, muy, muy adecuada, ¿no? Muy en boga. Esta mañana veíamos la toda todos en la radio y en las televisiones que hay revisión del modelo de pensiones en España, bueno, en España específicamente. Los, los modelos de pensiones en general están basados en tres pilares, un pilar público, un pilar de empleo y un pilar privado. El, el público es el que está en plena transformación en España, no sabemos, eh, sabemos que tiene una gran insuficiencia financiera, pero también sabemos que estamos en proceso de reforma y sabemos también que lo van a bajar y que nos van a hacer trabajar muchos más años. Pero eso, eso eso está muy claro. El segundo pilar, que es importante, es el pilar de empleo, que es el que las empresas aporten para nuestra jubilación, Ese, pues, desgraciadamente han detenido, han parado el tercer pilar, el pilar privado, pero no han puesto en marcha, no sabemos qué va a pasar en, el plan, en los planes de empleo y yo no preveo, esto es una transformación y una modificación importante y no preveo que en menos de cinco años pues esté, esté funcionando, tres, cinco años no puede estar funcionando una transformación de tal calibre. El tercer el tercer pilar, que es el que confiábamos en gran parte, casi todos los españoles, eh, como complemento a nuestras pensiones, es el plan de, es el privado. ¿no? En el privado lo que ocurre es que hay 75 millones en, en planes de pensiones privadas, estamos siete, casi 8 millones de partícipes, casi 8 millones de españoles, tenemos planes de pensiones privados. Pero lo que nos ocurre es que hay 75 millones, que parece que es mucho, pero no es ni la mitad de lo que se pagan pensiones en un año y deberíamos multiplicarlo por 5 para estar en cifras equivalentes a lo que están nuestros vecinos, nuestros vecinos en toda la Unión Europea, multiplicarlo por cinco para que fuera, para que tuviera sentido. Por tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo? Evidentemente, pues vamos a esperar qué pasa con los planes de empleo, que le queda tiempo los planes de pensiones públicos se van a transformar y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para eh, seguir aportando estos planes de pensiones privados. ¿Cómo? Pues haciendo que la aportación mínima que nos han dejado, que son 2.000 euros, y sobre todo aportar esos planes de pensiones, traspasando lo que tengamos, los 75.000 millones, a planes de pensiones que den buen, re buen rendimiento. ¿Y cómo los vemos? Pues bueno, esto sí que es público, los planes de pensiones privados son públicos en España, hay que ver dos cosas, uno que tengan bajos costes y luego ver rankings. ¿Por qué? Porque un plan de pensiones medio en España que está dando una rentabilidad bastante mala, por una cuestión de costes, una cuesta de mala asignación. Y un plan de pensiones, por ejemplo, el nuestro de renta fija mixta, de que es el líder en rentabilidad por segundo año consecutivo, que está apreciando una rentabilidad del 5%, pues implica que en 10 en años vais a tener casi el doble de lo que tendrías si no haces nada. Por tanto, es importante que lo que hayamos aportado ya esté bien invertido. ¿Por qué? Porque si está bien invertido, tendremos el doble de lo que podemos tener a un plazo a nuestra jubilación y si está mal invertido, tendremos lo mismo o menos. Entonces, planes de pensiones, públicos veremos, de empleo veremos, privados, invirtámoslos invirtámoslo bien, porque tener una buena rentabilidad es una gran diferencia tener una mala rentabilidad y nosotros tenemos el plan de pensiones eh, líder en rentabilidad en España, de todos los que se ofrecen en renta fija mixta. Pues a los que os animéis, si queréis hacer preguntas sobre gestión de patrimonio, Así ah, es, eh, es de las personas más interesantes que le podéis hacer preguntas. Sí, pues, eh, tam también, también es que ya, ya son unos cuantos años conociéndonos, y también te quería preguntar: eh, como forma de invertir, ¿en qué os diferenciáis? de las entidades más tradicionales y de otros gestores automatizados? Sí. En España está creciendo muchísimo la inversión a través de fondos de inversión. que está, Tenemos un retraso histórico. Nosotros estábamos invirtiendo en fondos de inversión casi una quinta parte de lo que estaban invirtiendo nuestros eh, pues en Estados Unidos, Inglaterra, en Alemania, pero está creciendo de manera espectacular la inversión en planes de, en fondos de inversión en España. Entonces, ¿cuál es al final cuál es lo que tienes que mirar cuando vas a invertir en fondos de inversión? Pues uno primero eh, los costes ¿Qué nos diferencia a nosotros. Que uno bueno con respecto a las entidades tradicionales que has comentado con muy buen criterio es que nosotros tenemos totalmente eh, independencia. No vendemos, no ofrecemos fondos de inversión propios, sino que seleccionamos los mejores del mercado. Hay un, no hay conflicto de interés. Seleccionamos el mejor y no el nuestro, ¿vale? Eso es una diferencia muy importante. ¿Qué luego es la segunda diferencia que uno debe analizar cuando va a buscar fondos de inversión? Pues bajos costes, que tengan muy bajos costes. Igual que ya los casos, todos los bajos costes que estén invertidos en productos de primera categoría, que no sean producto propio que, que tengan una gestión dinámica de esos fondos para que estén adecuados a nuestro perfil. Todo eso en lo que al final se traduce es en mayor rentabilidad. Y lo que tenemos que buscar es, evidentemente, rankings de rentabilidad. Nosotros, otra vez, y perdón por la publicidad, pero <risa> llevamos tres años siendo el gestor automatizado líder en rentabilidad en cárteles de inversión en España, tres años, año tras año, y por tanto eso es lo que tenemos que buscar. Rentabilidad y cómo se consigue rentabilidad. Con arquitectura abierta, sin conflictos de intereses, Inversión en productos de primera categoría y muy, muy, muy bajos costes. Pues fue hace tres años que, te, que os visité en la oficina, en fin, en vez para entrevistaros para, para mi canal. Simplemente curiosidad, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado, cómo os han tratado estos últimos tres años? Pues es una pregunta buena. Pues mira, el COVID, eh, el COVID nos trató... Más o menos mal, como a todo el mundo, desgraciadamente a, efectos, a título personal, nada que, no, no tengo ninguna desgracia que, que señalar gracias a Dios, pero a título eh, en empresa sí que es verdad que notamos mucho miedo y mucho, mucho, eh, digamos, eh, la gente no se animaba a invertir y a, y a probar cosas nuevas como es como Finanbest al final del mercado. En cuanto ha acabado el COVID, hemos recuperado crecimientos de, de, pues de, previos a, a COVID y ahora mismo llevamos pues, casi duplicando, duplicando el número de clientes eh, año tras año. Por lo tanto, bien, creciendo mucho, muy fuerte, pero el COVID, que es la, la pregunta que me decías, Emilio, eh, pues fue una, un parón en el cual nos dedicamos más a atender a los clientes, sus preocupaciones, qué pasaba, dónde estaba, qué, qué era lo que esperábamos de los mercados. Y ahora, pues, después del COVID, pues, ya sabes que este año está siendo un año espectacular de mercados. Está siendo están creciendo mucho y la gente está ganando mucho dinero, por lo cual, muy contentos. Me alegro que, que os vaya en fin tan también, porque al fin y al cabo, ya me, ya me pareció muy interesante vuestra, vuestra labor cuando os visité hace unos tres añitos y espero que, que nos veamos en más de mis actividades en este año 2022. En todas, porque son súper interesantes y además con unos ponentes y un público eh, bueno, pues, eh, muy bueno. O sea que gracias y encantado de estar aquí. A ti, así es. Pues gracias. Muchas, muchas gracias y saludos. A ver, y pasamos con eh, Gregorio. Eh, muy buenas, Gregorio. Oh, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Pues, perdona contigo que tenía yo. Sí. <risa> hola, hola, eh, eh, perdona. Te pillo, me que... medio, eh, te pillo en medio el coche. Me pidas, pero aparcado. Es que eh, justito estaba en el Congreso Nacional de Crédito y acabo de terminar la exposición y no me ha dado tiempo a llegar a la oficina. Y digo, bueno, pues me he quedado aparcado y ahora la, la pues, reunión y perdones Pues, pues, perdones por pues mira, por la, por la parte de que, de que estés aparcado, te lo agradezco inmensamente. No, no, no, por si, si, si eso no, Si me das una conferencia, un streaming vivo, mientras estás conduciendo me matas del disgusto. Te lo digo. no, no, no, no. no, no, no. Pues es mira, que justo eh, encima mira, el, el congreso terminaba y es que no, no, no, ni una cosa ni la otra, <risa> me ha quedado medio. Bien, bien, pues mira, yo es que tenía pendiente hablar contigo acerca de tecnología en finanzas, que vamos a entrar en un bloque de varios invitados en la misma temática. Y para quienes no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Vale, eh, soy ingeniero informático. Eh, empecé con esto de Internet hace 20 años. Eh, la primera plataforma de crowdfunding en España, lánzanos es nuestra. Vercamis son los más grandotes. Nosotros fuimos los primeros que nacimos. Y bueno, a raíz de todo lo que tenía que ver con, con financiación, con financiación alternativa, eh, lo que he, creado, he acabado creando se llama Crow y es una empresa que tenemos como misión automatizar y verificar procesos financieros. Y por otro lado sacar un rating, lo llamamos un rating comercial, como es un rating financiero enfocado en otro punto. Llevan 40 años los bancos enfocados en balances y contabilidad y nosotros queríamos un poquito un enfoque entre la relación del cliente con, con, con su proveedor para otra, otra manera de, de, de, poder, de poder sacar un scoring. Y te quería preguntar, ¿existe un scoring, precisamente que ha sacado el tema, ¿existe un scoring diferente al que hacen los bancos y sus balances? Eh, por supuesto, por ejemplo, no voy a hablar de mí, que te lo dije en, en el Este, que no quería que las preguntas fuesen enfocadas mar scroll, a Mariscal, sino a lo que es el mundo fintech en España. Por ejemplo, una de las empresas es? que más grandotas están y que más están creciendo es rimbo una empresa que ha, ha, ha financiado más de 7 millones de euros a e-commerce. Y dices, joder, a un e-commerce, ¿cómo, ¿cómo en un balance, que son empresas muy jóvenes, con poco movimiento, ¿cómo narices eres capaz de, de financiarlo? Y un banco de financiarlo, dame, dame un aval para conseguirlo. Por ejemplo, Ritmo eh, lo enfoca de una manera que me, que me encanta. Eh, se basan en tus suscriptores y en tus ventas de los últimos meses. Y basado en tus ventas, te, te, te da un dinero para financiar. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, algo muy parecido con Mau. Para sus bares eh, ¿Cómo analices consigue financiar eh, y consigue por las ventas de TPV. ¿Cuántas ventas tienes en el TPV? Y dependiendo de tus ventas en el TPV, financi eh, te financiamos un, un porcentaje de, de las ventas. Algo súper sencillito de entender y muy distinto a un este. Y la forma de devolverlo es por cada venta de tus clientes en el bar con el TPV, un 10% de esas ventas van a devolver ese circulante pues esa, esa manera Ritmo lo hace con sus suscriptores y sus ventas. Eh, están saliendo muchísimas startups que hacen otro enfoque que me parece muy muy interesante y, y, dif y diferente. ¿Y es tal vez Ritmo la fintech que más te gusta o cuál sería? Eh, como fintech, como me gusta, eh, esto en cada, el fintech es enorme y cada uno tiene una... Un... Y tú estás haciendo en Tremblé, a mí eh, por mi enfoque, a mí me encanta tener un hub donde donde me den un número de cuenta y con ese poder trabajar en mi modelo. Por eso, una de las empresas que me encanta es Tokio, Top.io, que se dedican a, a ofrecer un neobanco para cualquier empresa pueda tener un, un neobanco de manera pequeña. O sea, que, que cualquier empresa pueda tener, por eh, ejemplo, en la mía que es de, de préstamos, a mí me interesa un montón, que tener una cuenta, que mis clientes tengan una cuenta bancaria donde yo voy a depositar, pues por ejemplo, Tokio te ofrece esa tecnología, te ofrece la posibilidad de tener tu propio neobanco de una manera súper ágil y, y bastante barata, ten en cuenta que, que las API financieras son son un dolor de muelas, en este sentido, ellos ya las tienen integradas. Tú solo fíjate la que te interesa y, y, y Tokio se encarga de, del resto. De verdad que no tengo nada con Tokio ni son nada conmigo, pero me parece por mi mundo de las empresas más innovadoras y más interesantes para poder trabajar. Pues muchísimas gracias por cierto comentarte eh, que tiene, tiene fans por el chat en LinkedIn. Eh, luego si tienes curiosidad, échale un vistacillo al chat, que hay gente que son fan tuyo. Y, oh, pues y sí. la pena es que, la pena ay, es que sí. tienes, tienes muy mala cobertura, una pena, pero te tengo que pillar un día con más tranquilidad porque, porque me encanta tu discurso. ahí se ha oído, pues, mal, Gregor, oído la conversación. No, es que estás en un se coche mal, en medio mi de mi esa, perdón. No, un poco, un poco, pero no te preocupes. Eh, como vamos a hacer más likes sobre fintech a lo largo del año y me encanta ay, lo que dice, eh, te, sí. tranquilo que charlamos sí, en una próxima ocasión. Pues muchas gracias, Gregorio. Ay, sí, coño, que yo soy una, rata de ordenador, soy una rata de ordenador, normalmente estoy en la oficina de ordenador, no estoy nunca por ahí. <risa> <risa> Muchísimas nada, gracias, nada, no Emilio, por, por darme cabida. Ah, por cierto, eh, a ver si se te escucha bien, es que nos pregunta Uno, Pablo Reina. No te vaya, no te vaya, Gregorio. Te preguntan ¿Sí? acerca de la posible desaparición de la, de, la banca, de la banca tradicional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Uh, eh, eh, eso le queda muchísimo, muchísimos, muchísimos años O sea, Me acuerdo hace poquito que tuve una, una charla Hablando de Neobancos y todo eso Con uno de los responsables de la banca Y me decía, por ejemplo, dice, pero si yo tengo a más de 600 personas Con más de 100 años Con cuenta bancaria conmigo ¿Qué me estás hablando? <risa> <risa> Ten en cuenta que vivimos Unas 4, 5 Y casi seis generaciones juntas de que sí que con los niños de 20 años hubo quedado en este y, y creo que es algo que ocurrirá muy despacio y que la banca tradicional se adaptará a los tiempos que tienen gente muy crack también en ella así que creo que queda en Estados Unidos, pero no, no, no creo que desaparezca ni de cerca Pues eh, Gregorio, todo un placer y te pillo en la oficina en el próximo directo Muchos saludos. Sí, sin igual a dudar. Un abracete, un abracete. Adiós. Ahora. Ay, Dios mío, qué buen, qué buen rollo tiene, transmite Gregorio. A ver, eh, muy buenas, muy buenas, David. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Pues contigo íbamos a hablar acerca del negocio Fintech. Eh, y justo tras, suya, tras tuya tenemos a Sergio en el backstage. Entonces, para bien. quien no conozca a, a David Fuentes de Monioc, ¿quién eres? ¿Qué hacéis? Hola, bueno, pues yo soy el Country Manager de Monioque en España, que es una firma de consultoría internacional, que tenemos matriz en Bruselas y presencia en cuatro países en Europa. Y básicamente lo que hacemos es, para nuestros clientes, analizar los diversos incentivos fiscales a la I+.D. que hay en España para maximizar ese ahorro, ese retorno a la inversión, eh, minimizando el riesgo fiscal. Y el sector FinTech es un sector que es muy intensivo por los desarrollos tecnológicos que hace en temas de I+.D. Bien, bien. Y te quería preguntar, ¿cómo pueden las empresas del sector Fintech maximizar el retorno de la inversión, ese ROI famoso, en sus proyectos de ir más, de más? Pues a ver, siendo muy ejecutivo con el tiempo que tenemos, a mí siempre me gusta hablar de dos mundos. El mundo famoso de las ayudas y subvenciones, que ahora todo está eclipsado con los famosos fondos europeos relacionados con las reformas de pensiones que ha contado Asier y todo el mundo. Eh, las ayudas, ¿tú te las pueden conceder o no a nivel nacional, ministerios, CDETI, Europa, regional o local?, y yo me centro en los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son derechos. ¿Qué quiere decir? Que si las empresas cumplen los requisitos, pueden aplicárselo sin que no tenga que otorgar nadie. ¿Vale? Eh, me gustaría destacar tres incentivos principales para el sector fintech. Eh, uno muy bastante conocido son las deducciones fiscales por I+. De más I que al final es poder deducirte en el impuesto a sociedades aquellos gastos que se ha cometido en proyectos de I+. De más I que en el sector fintech está muy relacionado con los desarrollos tecnológicos que hacen, tanto internos como para sus clientes. ¿Vale? Y esto tiene una deducción en el impuesto a sociedades que depende si es la i pequeñita innovación tecnológica o I, de, podemos ir desde un 12 hasta un 42%. Es decir, que si hay una inversión de 100.000 euros, tanto en personal propio como en proveedores externos, eh, de esos 100.000 euros, pues podemos llegar a deducirnos hasta 42.000 euros en impuestos sociales. Ese es un incentivo muy potente. ¿vale? Otro incentivo potente son las modificaciones por personal investigador. ¿Esto qué es? Es una optimización del personal de las fintechs, ¿vale? y estoy hablando de casos concretos de empresas de fintech con las que trabajamos nosotros, ¿Qué hacen desarrollos tecnológicos? ¿no? Porque la pata de la automatización es la ventaja competitiva del sector FinTech respecto a la banca tradicional. ¿no? Ese canal online, ese poder acceder desde tu móvil de cualquier sitio a hacer las operaciones, esa no presencialidad en las oficinas físicas. Pues esos desarrollos tecnológicos del sector FinTech, eh, estos empleados que sigan estos desarrollos pueden tener una bonificación en la parte de seguros sociales que paga su empresa por ellos. Con lo cual, es una optimización mes a mes en el coste del empleado. Es una menor salida de caja y aporta flujo de caja a la compañía pues, para invertir en proyectos o en beneficios, ¿vale? Y, por último, otro incentivo complementario a las deducciones que he dicho, deducción, de impuestos, bonificaciones, optimizar los costes sociales, es el IP Box o Patent Box, que es aquellas empresas Fintech que tengan un software que comercialicen con sus clientes en formato de pago por uso, bien sea modelos SaaS, software as a service o, o de licencia, pues tiene un ahorro por la comercialización de este software de hasta un 60% en el impuesto a sociedades. Con lo cual, ¿cómo pueden a las fintechs, Pues analizando caso a caso cuáles son sus proyectos de y cuál es su personal, su inversión y pueden tener unos ahorros fiscales muy notables de manera recurrente anual. ¿Y qué experiencia tenéis con empresas de este sector fintech y qué ahorros anuales medio se puede obtener cuando una fintech eh, quiere plantearse acogerse a este tipo de incentivos fiscales, más de más. De pues mira, por ejemplo, hablando del incentivo de las bonificaciones por el personal eh, investigador, eh, piensa en una fintech que tenga 10 desarrolladores o programadores, ¿vale? Focalizados en el desarrollo de ese software. El ahorro medio anual, ¿vale? El ahorro anual que puede tener esta empresa está en torno a los 50.000 euros por esos 10 trabajadores. Hablamos de 50.000 euros de menor salida de caja mes a mes, que optimiza el flujo de caja mensualmente de estas fintechs. Si tenemos 20 trabajadores, pues serán 100.000 y si tenemos eh, 5 trabajadores, pues serán eh, 25.000 euros, ¿vale? Ese es un ahorro muy, muy interesante. Y luego en, en el tema de las deducciones, pues piensa en un proyecto de inversión de 100.000 euros que puedas hacer con personal propio o con apoyo externo de freelance o subcontratas, pues puedes ahorrarte entre 12 y 42.000 euros al año. Esos son los ahorros medios cantidad bastante más que respetable. Sí. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal te ha parecido este encuentro entre empresas de fintech y directores financieros? Pues muy interesante. Yo ya he acudido a, creo que a dos o tres eventos que has organizado con la Latina Valley, muy interesantes, ¿vale? Algunos de CEO, de directores financieros y este el sector fintech, pues es una vertical, ¿no? Muy interesante porque al final es gente con conocimiento muy específico del sector. Y, y siempre es muy interesante, ¿no? porque yo aunque trabajo con empresas del sector, siempre puedes aprender día a día y al final mi mi, mi objetivo era identificar necesidades, eh, eh, temáticas actuales que hay, etcétera Y me pareció muy interesante, la verdad. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en, e en este live y espero, David, que nos veamos en un próximo evento. Muy bien, un saludo y muchas gracias. Enhorabuena por tus proyectos. Muchas gracias. Un saludo David. Y pasamos con... Sergio Balcárcer, para hablar de financiación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla para participar en este live. Y para quien no te conozca, ¿quién es Sergio Balcárcer y qué hacéis en empréstamo.com? Bien, pues yo soy el CEO de empréstamo.com. Nosotros, eh, como has dicho, damos una solución de financiación. Ofrecemos un adelanto de facturas eh, a, a las empresas con la particularidad de que en vez de financiarlas nosotros como financiera, eh, la financiación la aportan inversores particulares. Y además estamos dentro del grupo Sego Finance, del que soy consejero ejecutivo, y estamos muy enfocados a, a la inversión en productos alternativos. Tenemos este producto de factoring, tenemos inversión en equity para startups, y tenemos inversión en real estate. Bien, bien, bien, bien. ¿Y eh, cómo funciona exactamente el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding eh, me imagino que ya no es tan desconocido que, que lo conoce la gran mayoría de gente, pero bueno, es, eh, básicamente viene del, del término en inglés y quiere decir financiación colectiva. Entonces, lo que hacemos es aplicarlo a diferentes tipos de proyectos. Eh, como decía antes Gregorio, por ejemplo, que le estaba escuchando, de, él decía que LANTA no era la primera plataforma de crowdfunding, esto era más un crowdfunding de donación o recompensa para, para mecenas. Eh, después ha ido evolucionando. Nosotros con socios inversores, por ejemplo, lanzamos. La primera plataforma de equity crowdfunding, en la que, por ejemplo, el inversor eh, recibe participaciones o acciones de las compañías. Eh, al final, el crowdfunding lo que hace es unir empresas que necesitan financiación con inversores particulares que reciben una recompensa o un beneficio, un retorno a cambio de su inversión. Y hay diferentes tipos, pues ya sea en equity, ya sea en base préstamo, eh, ya sea en base factoring, como hacemos en, en empréstamo hay muchas soluciones de real estate hay incluso préstamos personales que se hacen P2P entre particulares, con lo cual es un tipo de financiación sobre todo caracterizada porque es alternativa por el circuito bancario y que la financian eh, personas individuales. ¿Y qué aporta el crowdfunding como alternativa de inversión frente a la banca tradicional? Eh, yo creo que mmm, como alternativa nos ofrece principalmente tres puntos que lo hacen eh, para mí eh, personalmente eh, especialmente atractivo. Eh, por un lado permite el acceso al gran público a productos que yo creo que antes estaban reservados eh, para grandes fortunas o para grandes patrimonios, eh, por ejemplo la inversión en equity, en startups o la inversión en, en factoring como nosotros permitimos con empréstamo. antes probablemente solo podías invertir en este tipo de productos si tenías un family office o si estabas en una banca de inversión grande, ¿no? eh, ahora nosotros, o otras plataformas, ¿no? no quiero decir que seamos los únicos permitimos que cualquier persona con tickets de 50 a 100 euros pueda acceder a estos productos. Esto por un lado. Por otro lado, creo que aporta una mayor transparencia, porque tú antes a lo mejor podías entrar en fondos de inversión eh, para invertir en empresas tecnológicas, pero eran un poco más opacos. ¿no? Eh, tú entrabas en un fondo y no tenías claro qué peso tenía cada empresa o qué empresas estaban localizadas en estos fondos. ¿no? Eh, a través del crowdfunding tú puedes, ver, eh, puedes elegir el nombre y apellido de las empresas o de las personas que quieres financiar, la ubicación, la industria, eh, hay mucha más transparencia. Y luego el, el último punto yo creo que, que te permite como inversor, sobre todo si eres pequeño, pues tener una mayor diversificación. Por ejemplo, en el real estate igual. Eh, antes si querías comprarte una casa, pues necesitabas a lo mejor 100.000 euros, 200.000 euros, depende de dónde estés ubicado. Y, y ahora hay plataformas que te permiten ser un pequeño partícipe de, de esta propiedad con... Con 100 euros, 500 euros o en la medida que puedas. Y esto te permite diversificar más tus riesgos y, y tener un mayor número de productos en tu portfolio. Pues muchísima, muchísimas gracias. ¿Y eh, qué tal te pareció eh, este último networking de Empresa Fintech? Pues bien, la, la verdad que es muy interesante, porque además si, si, siempre está bien eh, compartir ideas con colegas del sector, ¿no? Y, y bueno, eh, mantenerte un poco al tanto de cómo evolucionamos todos, porque hay, siempre hay cosas comunes, pero, pero bueno, vas viendo también las innovaciones que aportan las demás empresas. Entonces, además yo creo que luego hay muchas sinergias entre nosotros, porque tocabais el tema de la banca antes, eh, la banca, cada claro, tiene la ventaja de que en España es gigante y, y que ocupa todos los negocios que nosotros hemos dividido en, en pequeñas casillas. Eh, pero bueno, si, también a, ra a raíz de eventos como el tuyo, pues nos podemos poner en contacto, que surjan sinergias, y que podamos eh, hacer un poco más también frente, frente a, a las iniciativas tradicionales ¿no? eh, con nuestras alianzas. Pues muchísimas gracias, Sergio, por a, a, a admitir mi invitación a este live y espero que nos veamos en un próximo evento. Por supuesto, Emilio. Encantado de participar en el siguiente. Muchas gracias, Sergio. Saludos. Saludos. A ver, y, y pasamos con nuestro último invitado de hoy. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Pues contigo eh, vamos a vamos a cerrar el turno de, de invitados de este live hablando sobre la temática de integración de servicios financieros en tu propio producto eh, y Correcto. así que muchísimas muchas gracias por eh, aceptar la invitación a participar en este live y para quien no conozca a, a Rubén Bajo y a Ubuk quién eres y qué hacéis bueno yo soy Rubén Bajo soy el head of de expansión eh, de Hubuque en España y Latinoamérica, que estamos eh, empezando a, a explorar la internacionalización de Hubuque eh, eh, fuera, de, fuera de Europa, y empezando con, con México. Y Hubuque es, es un proveedor tecnológico, una plataforma tecnológica, 100% tecnología, que facilita eh, a otros el consumo eh, de servicio tradicionalmente financiero, producto financiero, para que lo introduzcan en su propuesta de valor para clientes, como, como valor añadido, o bien para un consumo interno, para grandes corporativos, para mejorar procesos. Al final es el concepto, con esta ola nueva que viene de embedded finance, o finanzas embebidas que es el concepto realmente que a nosotros más nos gusta, como nos gusta más que nos denominen, ¿no? como una empresa, eh, plataforma tecnológica que... De, de, eh, que se dedican en Bebe de Finance o finanzas en bebidas o que cuando tienes una licencia, pues puede ser el Banking as a Service no y es la nueva ola que, que llega. Bien. ¿Y cómo ves el panorama de la, del mundo Fintech en España hoy día? A ver, yo ya llevo como cinco o 6 años ¿no? en el mundo Fintech, así que eh, eh, eh, he visto un poco una trayectoria ¿no? y creo que sigue estando en... En, en auge todo lo que es todo lo que es fintech están eh, creo que está en pleno auge también porque porque sigue habiendo mucho apetito inversor o sea sigue habiendo apetito inversor en, en empresas fintech y de nuevas tecnologías y además eh, están surgiendo constantemente Emilio eh, nuevas fintech y además de nuevas fintech en nuevos verticales que eran desconocidos hasta hace un tiempo no como puede ser entre comillas, eh, este tema en vez de finance. Bien, bien, bien. Y eh, cuando hablamos de colaboraciones en el mundo Fintech, eh, ¿cómo se plantean con bancos, con terceros? Eh, ¿Cómo ves tú una colaboración ideal en este sector Bueno, realmente ya, ya, ya están apareciendo, ya han aparecido eh, distintas colaboraciones entre grandes corporate o corporativos con, con Fintech. En el mundo bancario, los bancos son conocedores de que como un gran vehículo muy pesado no pueden en muchas ocasiones llevar productos o servicios disruptivos al mercado sin el apoyo de una empresa externa más ágil eh, que de tecnología punta y que, y que se dedica todos los recursos a poder llevar este tipo de productos o servicios al mercado. ¿no? Y también yo creo que hay que reconocer que el trabajo que se ha hecho para que se disponga de un sandbox en España fintech. Es muy interesante en el que normalmente están apareciendo eh, propuestas muy ligadas a pues muy ligadas a asociaciones o partnership entre bancos o aseguradoras con, con fintech, por ejemplo. ¿Y dónde y cómo se posiciona Ubook dentro de todo este panorama? A ver, dentro de que nosotros podemos dar servicio principalmente... Eh, tenemos todo lo necesario, orquestamos todo lo necesario para dar a, a empresas eh, que puedan eh, como he dicho antes eh, proponer eh, a sus clientes servicios financieros nos apalancamos normalmente en poder emitir desde Hubook, cuenta bancaria española tradicional y o tarjeta de débito es, son las integraciones que tenemos hoy por debajo con todo lo necesario que parece es muy muy sencillo decirlo pero muy complejo hacerlo. Nosotros nos posicionamos principalmente en modelos siempre B2B, 2B, o sea, cuyos, los clientes de nuestros clientes suelen ser empresas. Estamos muy involucrados en sectores como ERPs y aplicaciones de contabilidad en la nube. Eh, y, y ayudando también a otras fintech, eh, modelos B2B, pues como algunos que habéis tenido aquí, como Kit Ticket o, u otros que, que les ayudamos en el lanzamiento de tarjetas o de cuentas, o de, o de distintas soluciones, donde lo que, lo que nuestra intención siempre es que nuestro cliente solo se preocupe de, de comercializar el producto, ¿vale? Y, y que no tenga que, que quebrarse la cabeza para, para poder llevarlo a cabo eh, eh, a, a nivel legislativo o a nivel de licencia, ¿vale? Pues eh, darte, darte muchísimas las gracias por hacer posible con Ubook el, este último eh, Afterworld entre empresas de Fintech. Y preguntarte, eh, eh, estos fueron un centenar de profesionales del mundo Fintech y directores financieros, eh, ¿cómo viste la actividad? ¿Qué, qué conversaciones te parecieron más interesantes? Y sobre todo, ¿cómo viste el, eh, el, el pulso de, del sector en España? Sí, bueno, al final, Emilio, para ser honestos, yo no pude asistir porque no estoy manco, me falta un brazo, pero porque estoy recién operado del hombro, ¿vale? No pude, no pude asistir, pero asistieron mis compañeros y el feedback que me dieron fue muy bueno, Emilio, que fue muy dinámico, donde pudieron eh, generar sinergias con distintas empresas del entorno fintech en España o, no, o non-fintech, que también nos interesa mucho, empresas tradicionalmente que, que, no, que no comercializan servicios financieros y que, y que están interesadas en los mismos eh, y al final os doy desde aquí Emilio por parte de Júbula enhorabuena porque eh, todo lo que todo el feedback que yo he recibido interno de, de mis compañeros eh, ha sido muy bueno vale bien bien bien te lo te lo agradezco inmensamente pues eh, por cierto eh, planes para UC para para el año que viene bueno, nosotros el año que viene nos queremos posicionar como líderes en, en el sector de embedded Finance. Eh, queremos eh, que las empresas que lideran los distintos sectores a los que queremos atacar y a los que estamos atacando, eh, contraten con Hubook el lanzamiento de productos o servicios financieros, siempre con una, con una muy buena propuesta de valor y siempre que tenga sentido. Eh, esto es lo que queremos hacer para el año 2022, que es eh, posicionarnos en España como, como líderes cuando alguien esté pensando en lanzar cuenta, tarjeta o mejorar procesos de payouts o, o distintos casos de uso que siempre cuenten que que, Hubo, que puede ser el socio ideal. Bien, bien, bien. Pues entonces, eh, un placer, por la parte que me toca el haber podido contar con vuestra participación y apoyo a este After Work y espero que nos veamos en próximas actividades. Seguro, Emilio, seguro. Podéis contar con nosotros siempre para proponernos cosas que nosotros siempre estamos aquí para escucharlas. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo momento. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Buenas sí, tardes. Saludos. Pues eh, me quedo yo con vosotros porque ya hemos pasado con, todo lo, con todos los invitados. Pero eh, del, del panel que teníamos de, de patronos me faltaba, me faltaba AGCAP, en el cual os voy a compartir, eh, os voy a compartir, eh, os voy a compartir una, pant una pantallita. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, os voy a compartir un vídeo para que podáis conocer a, a la gente de eh, AGCAP. Entonces, me lo copio para acá. Abro por aquí y os lo voy a compartir inmediatamente. Eh, saltando anuncio. Y, y ahí tenemos compartiendo. Entonces, dentro vídeo. Hola, soy Rocío y hoy vamos a descubrir juntos a Hicap el software de gestión de tesorería, que ayuda a potenciar tu negocio. Actualmente, en Agicap, ya trabajamos y ayudamos a más de 3.500 directivos generales y financieros a gestionar la tesorería de su compañía. Hoy vamos a ver cómo funciona Agicap, pero si quieres que realmente nos centremos en tus problemas y las particularidades concretas de tu empresa, no dudes en reservar una demo con nosotros. Agicap tiene tres objetivos principales. El primero de ellos es dar a todos los directivos y empresarios una visión en tiempo real y automatizado de cómo va su tesorería, tanto en el momento actual como en el futuro. Para ello, disponemos de este gráfico que, con los colores verde, rojo y azul, nos dice qué entra de dinero, qué sale y cuál va a ser nuestro efectivo disponible para cada momento en concreto. Desde Agicap nos conectamos con todos los bancos europeos, de tal manera que todos los movimientos que se producen en vuestras cuentas bancarias se van a clasificar automáticamente. El segundo objetivo de Agicap es darte una visibilidad a corto, medio y largo plazo. En Agicap nos conectamos tanto con todos los bancos europeos como con todas las herramientas de facturación, lo que proporciona que tengamos una clasificación automatizada de cada uno de los flujos. Esto además se traduce en una tabla de cobros y de pagos totalmente personalizada para cada uno de vosotros, teniendo la visión que necesitáis de realmente dónde entra el dinero y sobre todo de dónde sale. Finalmente, el último objetivo de Agicap es ayudar a los empresarios y a los directivos a tomar decisiones con más tranquilidad. Para ello, habilitamos a todos nuestros clientes la función de generar escenarios y poder evaluar el impacto de decisiones como contrato a una nueva persona, abro un nuevo mercado, abro un nuevo canal, hago una nueva inversión en marketing y publicidad. Todo eso os lo permite la función de escenarios. Además, otra de las funcionalidades que tenemos es la posibilidad de acceder a los paneles de control que son totalmente personalizados y que nos permiten un seguimiento de las cosas que realmente son importantes para cada uno de los clientes. Además, como sabemos que es muy importante poder compartir esta información con socios, juntas de accionistas, futuros inversores, Agicap os permite exportar en Excel toda esta información de manera estructurada y profesional en unos simples clics. Pero Agicap es mucho más de eso y como estoy convencida de que podemos ayudar a todas las empresas de España, no dudes en contactarnos. Ahora es el momento de tener control de la tesorería. Por eso, no esperes más y reserva una demo con nosotros. Estamos esperando. Gracias y hasta pronto. Espero que os haya parecido interesante esta presentación de Agicap Y ya, ya sabéis, esto ha sido un live eh, de las conclusiones y algunas de las conversaciones que tuvimos en el pasado After Work de debate y de networking de la Latina Vale sobre eh, el mundo fintech. De hecho, repetiremos el eh, año que viene, el 2022, habrá evento tanto presencial en Madrid como evento online sobre el mundo de las fintech. Desde luego, se abre un mundo de oportunidades y de negocios muy interesante en ese sector que, que merece la pena estar al tanto y seguirlo de cerca. Y muchas gracias a los que habéis estado aquí durante la última hora de directo acompañándonos y comentando eh, en el chat. Muchas gracias y nos vemos en el próximo live. Saludos.